Tres puntos ese Pinches putos Cruzaron la línea ese Tres mil hermosos Chale, nomás la verga y los tramos Tenemos que hacer, hacer algo que hacer? Ese? Tenemos que hacer algo Pues entonces haz ¿tú? algo, gallo Chale, tío, Pues ¿Por qué quieres ¿Tú? pelear con sí, no, las ¿Qué pasó? ¿No querías tu placas? ¿Haz algo? Quiero ver tu color por dentro ¿Tú? Vamos a dudar el de Jalisco está estado lo que marca carnal Alto blindaje, perros con coraje Nosotros somos calle pues calle es lo que les traje Pa' que relaje la raja, y nadie se raja pachucos y padrones como el gran Pedro Navajas Cabrones somos, así vivimos entre plata y plomo Enemigos van zumbando con la camper en el lomo Me parecieron de pedo ¿Dónde está aquí ese juego? Nunca aguantaron el carro Me trajo y alejaron la cara Voltearon, no como También presionaron Pero se chingaron Pues nunca pensaron Que andamos de pilas Seguimos a tope Y aferrados en el juego ¿Dónde están? Que no los veo Como el estilo de San Loco, papá Con el tumbado que se te alcanza de famoso nunca no, no. ganos los vatos, locos de rato, Grafitis en las bandas, sino que otro calabazo, ni malos ni santos, aquí en la neta estamos curados de espantos, llevamos rato levantando el movimiento, la cultura urbana, MDBG representa en cuatro elementos, lo siento, somos vieja y nueva escuela, la música bien hecha hace mover a cualquiera, Hoy lo lo hacemos con precisión, aquí no tiembla la mano para ejecutar misión, con el estilo perrón me hace perder la razón, yo sé quién soy, a dónde voy, vamos con el detalle, haciendo que luzca malandro de barrio de calle, para que vayan al cale, aunque mi ruto les cale, te que los perros ladre, pero si ladran de manos, con todo el poco sale, chales, la mitad es primero, dinero, aquí todos somos iguales, voy vindo por lo bueno, por lo malo y mis carnales, como el estilo de San loco papá, con el tumbado que se vea, Lo de San Loco, papá. Con el tumbado que se ve al caminar. Puro barrio mexicano, no más. Así la tierra del famoso. El Perrero